básicamente las últimas est estrategias tácticas y las últimas estadísticas de un informe bastante interesante de digital response sobre la realidad del email marketing. Pero pues, recientemente he estado dando una conferencia en, en Sevilla y ahí uh, nos dimos cuenta de que la herramienta más potente, la red social en España más potente, la más usada y la que más eh, en estos momentos usuarios tiene es WhatsApp. Visto desde este punto de vista, posiblemente piensas que para llegar a tu cliente objetivo necesites un email. Curiosamente, tengo un cliente que lo que hacen es eh, ayudar a las empresas a poner orden y a que, eh, digamos, eh, usen las herramientas todos sus empleados para eh, para poner ese orden mental. Y uno de los principales problemas que se encuentran los directivos es, son las cantidades ingentes de mails que no saben cómo gestionar. Email en B2B hoy es un problema que no se sabe manejar. Desde este punto de vista, como no se sabe manejar, os quería contar aquí un poco las estadísticas de lo que nos dice Digital Response en una interesante encuesta y también mi opinión al respecto. Y mi, mi opinión al respecto del email marketing es que sigue siendo una herramienta muy potente, pero que se tiene que saber usar. Al final, como siempre digo, el qué es importante, pero también el cómo es muy importante. Y veréis, hay algunos aspectos en el email marketing que tenéis que tener en cuenta. El primero es el técnico. O sea, nosotros tenemos que hacer lo posible para que el email que vamos a enviar eh, tenga llegada a la bandeja de a quien queremos enviárselo. Véase que se haya suscrito. Véase que nuestro dominio no esté en listas negras, en mail list, para que pueda entregarse. La entregabilidad es importante. El segundo es psicológico. Tenemos que hacer lo posible para que nuestro interlocutor, al cual vamos a enviar un email de una información, que esa es la tercera parte, que tiene que ser tremendamente interesante, pues Psicológicamente, en el asunto, y lo vamos a ver ahora en esta estadística que os voy a contar en este directo, eh, en el asunto pongamos algo que realmente atraiga a nuestro interlocutor de manera uh, total para que eh, lo abra. Una vez abre el asunto, ¿qué se va a encontrar? ¿Un texto largo? ¿Una imagen? ¿Un vídeo? ¿Un link? ¿Un clic? Todo eso suma para que las estadísticas que os voy a contar nos expliquen que efectivamente aquí hay algún problema del por qué el email marketing para mí se está retrocediendo. Eh, hay un absurdo de emails en la bandeja de entrada de la gente que está trabajando cada día y que no sabe cómo manejarlos. Quizás el problema sea básicamente que también es verdad, nos apuntamos a un montón de cosas y no sabemos gestionar nuestro tiempo. Dicho esto, os voy a empezar a contar en este en directo todo lo que acontece en cuanto a tácticas y estrategias utilizadas de email marketing. La primera de todas, ¿cuál es la frecuencia con las que se envían las campañas de email marketing a los usuarios hoy? Bueno, pues menos de 5 veces al mes es un 43%, de 5 a 10 veces al mes, que es una barbaridad, un 30%, más de 10 veces al mes es otra barbaridad, un 17%. Claro, aquí hay que jugar con una cosa que depende de cada uno. Si tú tienes un e-commerce, si tú tienes un email que es... Eh, digámoslo así, eh, informativo y diario, pues depende del chico el juguete. Con lo cual, ¿qué es lo más importante? ¿Qué tipo de testeos hay que hacer? Lo primero es el asunto, el call to action, el día y la hora de envío. Pero lo más importante es que este tipo de email tiene que haber sido aprobado por la persona. Para mí la definición más correcta de spam es algo que no te han pedido que no interesa y además que lo envíes en un momento inadecuado con lo cual tenemos que intentar que ese algo que interese que sea algo muy potente ese algo que además de interesar tenga eh, la, la, que haya sido pedido por el interlocutor y que además eh, se envíe a una hora relativamente cómoda para el interlocutor casi nada, es como juntar los planetas en una sola alineación. En principio, las tácticas y estrategias son estas, pero veamos a ver cómo son las métricas utilizadas para evaluar el rendimiento de estos programas. La gran mayoría de empresas de esta encuesta declaran que la tasa de clics en un 82% es la métrica más significativa. O sea que hay que vigilar que hagan clics y que efectivamente abran el correo, en este caso un 70 eh, Digamos en cierto modo que en la tasa de conversión lo que queremos es que la gente pues convierta, pero todo depende de la estrategia. Si lo que nosotros queremos es que nos compren o generar que en B2B funciona mucho lo que se llama confianza para que nos compren dentro de 5, 6 o 7 veces. Luego contaremos qué podemos contar en un email marketing, qué vamos a contar. Aunque, como he dicho, el WhatsApp a veces puede ser un camino más rápido. Siempre pedido y con contenido muy interesante. Según las empresas encuestadas, el 27,4% de las empresas coincide en que los resultados que obtienen de su Marketing los calificarían con un 8 sobre 10. El 21% afirma que lo calificaría de un 7. Por tanto coincido con Digital Response que más de la mitad de los participantes lo trasladan al notable sobresaliente el uso del email marketing. Para mí el email marketing es uno de los canales más potentes en B2B, pero hay que saber usarlo. Es como decir voy a conducir un coche, pero tengo el carnet, pero es la primera vez que experimento con un coche, con un vehículo, por lo tanto y pego un sorbo al café. Es importante tener una estrategia. ¿Qué queremos conseguir con el email marketing? ¿A quién queremos llegar? ¿Qué queremos contar? ¿Y en qué plazo queremos enamorar a ese cliente para que acabe pensando en nosotros? Estamos hablando de B2B. Para que acabe pensando en nosotros en el momento que se celebra la compra. O sea, si las empresas aprueban en más del 50% con un notable el uso del email marketing, es que algo de bueno debe ser. Y qué plantean, un incremento en el email marketing para próximo, los próximos dos años o un decremento. Pues eh, ojo que cuando veas las barbas del vecino pelar por las tunas las tuyas a remojar. En un 47,1% van a incrementar la inversión en email marketing en sus estrategias de B2B. Veamos, seguimos un poco viendo un poco este aspecto. Eh, económico un poco sobre eso es difícil saber cuánto se ingresa desde luego en un email marketing pero lo cierto es que las empresas en estos momentos eh, saben que el presupuesto de marketing que se dedica al email marketing para la mayoría de las empresas encuestadas el 41% la inversión que realizan supone menos del 10% del total del presupuesto es curioso que una herramienta que se sabe que tiene un retorno de de confianza de autoridad e incluso de venta dependiendo del sector hay que hacer una estrategia potente la parte técnica y la parte psicológica ¿Qué vas a contar si solamente vas a vender si es un tema en definitiva para mí en mi opinión lo que hay que hacer es hacerlo muy simple como todo de hecho el mejor email que a mí me encanta es el de yo Spector y os juro que solamente es una sola frase una frase con un link y ese link es maravilloso en muchos aspectos dejadme que os cuente luego eh, de qué manera podemos conseguir más eh, eh, firmas para que se metan en nuestro email y según la estadística además pero termino diciendo que la inversión en ese 41% es menos del 10% del total o sea que parece mentira pero además muchas empresas desconocen el dato de cuánto invierten pero cierto es que debería Fíjate que si se incrementara ese presupuesto en dotar de buen contenido, en dotar de una buena herramienta como ActiveCampaign, por ejemplo, etcétera, etcétera, casi seguro que los resultados se incrementarían. Pero claro, el email marketing no es enviar un email. También te lo tienes que currar, en cierto modo. Con lo cual, ya sabéis que es un poco eh, lo que decía Barnum en 1854, que la publicidad sin promoción no sirve absolutamente de nada. O sea, que hay que invertir para sacar rendimiento. El email marketing no funciona en 20 días y hasta luego, Lucas, me voy a forrar con ello. Es una estrategia a un año vista. Como digo siempre, Ortega Gasset lo dijo, eh, no hay nada más eh, mejor para llegar a objetivos que mirar lejos. Para andar hay que mirar lejos. Pues en email marketing sucede eso. Hay que mirar lejos en todos los aspectos para llevar a cabo una buena estrategia de email marketing el email marketing es una herramienta todavía hoy si se hace técnicamente bien e interesante humanamente o sea interesante desde el punto de vista psicológico es una herramienta de comunicación interna también es una herramienta de comunicación externa pero es una herramienta de ventas muy potente pero como toda la vida para que te lean hay que dar algo a cambio no necesariamente dinero sino que también podemos dar perfectamente pues eh, algo extra para toda nuestra lista de correos. Por ejemplo, si yo tuviera una tienda, pues a mis clientes premium les eh, enviaría un email con eh, el día antes de las rebajas públicas. Todavía se siguen usando las rebajas en el mundo offline. No lo entenderé nunca. Eh, les enviaré esa para una eh, una especie de sesión previa al que se abre el público los mejores precios. Y eso se comunica a través de un email marketing. Todos los que están en la lista son clientes premium, se han apuntado. Se pueden hacer acciones de captación eh, para la lista de email o de WhatsApp. A mí me gusta más el WhatsApp. Y esa idea del email marketing sigue siendo un canal mediante el cual pues, podemos eh, hacer una especie de lista de clientes premium con todo lo que ello supone en fidelización, reactivación de cliente y también eh, en hacer venta cruzada y cross-selling y upselling No se trata de enviar un email cada día, se trata de enviar el mejor email posible ...en el, el periodo más adecuado sin saturar a nuestro interlocutor. Os voy a decir una cosa, por ejemplo, si yo cada día os regalara un, pues, eh, una pizza en un email, seguramente os gustaría, si os gusta la pizza. Pero, bueno, pero si yo no os diera nada y os enviara cada día un tostón de email en vuestro correo electrónico donde os digo eh, somos la mejor pizzería del mundo pues lo encontraríais más bien invasivo y poco productivo. Pues esa es la imagen que estáis dando en el email marketing. Como os decía, y ya para terminar en este directo, eh, tanto en LinkedIn como en YouTube, como en TikTok, como en este podcast que estoy emitiendo en directo, los datos son eh, irrevocables. Si eh, en este caso queremos captar más leads, más gente que se suscriba a nuestro email, lo que tenemos que hacer, según la estadística de Lenarson es lo siguiente. En un 91% encuentran que el valor de más de 200 newsletters analizados, de más de 30.000 suscriptores entre todos, el valor para que se suscriban tiene que estar en el titular y tiene que ser breve. El 86% de esos emails de éxito, newsletters de éxito, en... En la lista de entrada, en, en, en el formulario de entrada, el 86% solo piden el email. No piden más información. Y yo, en mi caso, pediría el nombre por aquello de personalizar y tener un email diferente. Es un tema técnico, no es otra cosa. El 70% de esas landing pages, de esas páginas de aterrizaje donde la gente se da de alta en el newsletter que estamos comentando, ni siquiera tienen menú. Y solo. En este caso, solo el 32% ofrece otras cosas. Con lo cual, la mejor manera, y concluyo, de conseguir tanto el cliente interno, el cliente externo, para que se eh, apunte al newsletter, es poner simplemente una página donde salga por el email, recibirás este valor. Punto y final. Enter. Por supuesto, técnicamente hay que usar también el doble opt-in para que confirme que ese email, esa IP es buena para que pueda luego entregar el mail y que no entre en spam. Eso es importante técnicamente, como os comentaba al principio. Dicho todo esto, hay que planificarlo, hay que hacer una estrategia de contenidos reales y dicho todo esto también, hay que tener en cuenta que el email, aunque como veis goza de buena salud, no deja de ser, como decía al principio, una herramienta que está saturando las carpetas de los decisores en B2B y de la gente que tiene un montón de trabajo, un montón de descontrol, un montón de multitasking y la verdad, cuando recibe un email, aunque el asunto esté muy currado, está recibiendo una patada en el estómago de su día a día. Y eso, pues, al final da que pensar. Pero, dicho esto, no todo, nunca llueve a gusto de todos, qué bueno es decía yo este domingo pasado, qué bueno es que cuando alguien te compre tengas un dato suyo como el email o el móvil y de vez en cuando le puedas dar algo, un premio, aunque sea una feliz Navidad, un feliz cumpleaños o un descuento del 30% o un regalo o una información muy valiosa cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque así nosotros estamos en la mente del consumidor y así conseguimos de esta manera un... Eh, recordatorio a largo plazo y podemos activar, reactivar el cliente cuando nos dé la gana porque tenemos su email y porque tenemos también quizás su móvil y sabemos cuándo quiere comprar y voy a la tercera parte o cuarta parte de este videocast que está siendo emitido en TikTok en YouTube y ya no sé por dónde más creo que también sí, en Spotify en el podcast de cómo vender en B2B Quería deciros que acabo de lanzar el nuevo webinar de, de 30 minutos donde expongo cómo posicionarse y cómo captar eh, leads o prospectos en LinkedIn desde nuestra experiencia en B2B Pro. Podéis mirarlo si queréis, es gratis y por supuesto tenéis que poner el email y recibiréis cinco emails interesantes todos ellos en b2bpro.club, sea como sea que estés. Ahí contamos tres casos o cuatro de éxito reales con nuestra gestión de más de 300 empresas a lo largo ya de muchísimo tiempo desde el 2008 que estamos gestionando prácticamente. Entonces sigo y concluyo el tema del newsletter llevado a la mayor potencia. En mi caso yo uso ActiveCampaign. Qué hace ActiveCampaign? Pues ActiveCampaign lo que hace es que registra el email con la IP y permite detectar cuando esa persona se mete en tu web y mira determinadas páginas? Acto seguido, se automatiza algo. O sea, yo entro en tu página y automatizo algo. Y automáticamente, al automatizar ese algo, es enviar un segundo email o es simplemente volver a saber que esa persona tiene un interés y ponerle una etiqueta. Con lo cual, lo que os contaba del email marketing, además, se puede automatizar y se puede segmentar el cliente y podemos saber exactamente qué está visitando, cuándo tiene la necesidad para luego hacer acciones comerciales sobre, lo, sobre el tema. Pues hasta aquí puedo leer, esto es un directo, me vais a perdonar que sea así de directo, y estos datos que os he dado me parecen interesantes como para contarlos tanto en el podcast como en el directo de YouTube. Nada más. Sed felices, mucha venta, nos vemos, apuntaros a este canal si queréis, si no, no os apuntéis, así de fácil. Y sobre todo, no paréis de formaros porque vienen cambios disruptivos brutales y dentro de poco seremos lerdos mentales con tanta inteligencia artificial que va a crear un sedentarismo mental que nos va a llevar a todos al puñetero carajo. Un saludo a todos y hasta la próxima, amigos.